Bueno, no tenemos calefacción central, eso es así. Al ser un piso viejo, por ejemplo, estas ventanas no son de aluminio, entonces por aquí entra aire. De hecho, lo estoy entra sintiendo ahí. ahora. Yo ahora cuando veo un piso me fijo si las ventanas cierran, si es una casa antigua. Había visto un piso económico, había dicho, vale, este me parece bien. Pero claro, lo que te quitas de económico en el alquiler quizá lo estás pagando de otra manera. Ponerte 1500 mantas <risa> o pagar calefacción. Nos dijeron, ¿cuál es la hora que más estáis en casa para hacer esa hora que el precio no exceda de, un, de la base que tenéis contratada? Y bueno, decidimos que fuera de 10 a 12 de la noche. Encendemos la estufa, ponemos esta manta y así hacemos como una especie de cueva de calor. Yo tengo una foto de Guillermina del el invierno pasado, encendió el calefactor y se abrazó a él, ¿sabes? en plan de te quiero. Luego, Guillermina tiene una estufita esta de aire caliente que te sirve también en invierno, como en verano. Un montón de calor y cuando la apagas ya de repente hay un montón de frío, sabes en plan de que se, de, se va. Y luego tenemos bolsas de agua caliente, cuando cocinamos y el té. Sí, yo lo que hago, por ejemplo, con las bolsas de agua caliente, 10 minutos antes de irme a dormir, las lleno de agua caliente y la meto en la cama. Y la dejo ahí, me lavo los dientes, no sé qué, me termino de poner el pijama o lo que sea. Y entonces, cuando entra en la cama, ya está calentita. Nos ha pasado que sean más de las 12 y dejarla encendida. Y es en plan drama. Error. Y la primera factura fue de 186 euros. La primera factura más alta. Y esto es algo que creo que le pasa a mucha gente, se aprovechan un poco de la ignorancia. Nosotros lo que nos encontramos es con una ciudadanía desempoderada completamente y que desconoce cuáles son sus derechos a nivel energético. Que no tiene tiempo para mirarse las facturas que tiene, que ha confiado en unas compañías eléctricas que entienden que por atención al cliente deberían estarle dando una oferta que ellos confían que sea beneficiosa. Y esto no es así. Mira, el PAE, el punto de asesoramiento energético del ayuntamiento, acompaña a las personas para ver si están en situación de vulnerabilidad y para ver si todo es correcto en las facturas de luz, agua y gas. ¿Tienes aquí alguna? Me las envían por correo las de luz, por ejemplo, de Endesa. Vale. Hay dos maneras de facturación en España. Uno es a través del kilovatio hora establecido por el gobierno y otro el precio del kilovatio hora establecido por la compañía. podrás imaginar que es ligeramente superior el precio de la compañía. Nosotros viendo esta factura, en una letra muy pequeñita, ya vemos que el precio del kilovatio de hora es el que marcado por la compañía. Nosotros no aconsejamos quién es mejor o peor, simplemente decir que dentro de la compañía que tú escojas, es aconsejable siempre estar dentro del mercado regulado, porque estás más protegido. Entonces, además de esto, tú tienes contratado una modalidad Tempo Happy. ¿Qué horas son? De 10 de la noche a 12 de la noche. Lo que vemos desde aquí es que a la larga este tipo de contrato sale más caro porque el resto del horario va a ser superior. Entonces, el tempo happy, junto con todo lo que aparece en publicidad, es una de las modalidades más caras. Además de esto, estás pagando un servicio de mantenimiento. Aquí aparece Okiluz. Asistencia Plus. ¿Sabías que te estabas pagando esto? No. Pues tampoco entonces sabrás qué cubre, porque nosotros tampoco lo sabemos. Claro, te dicen, lo puedes tener o no, y vas a pagar lo mismo. Nuestra constatación es que no sirve para nada, entonces se elimina. Y sería cambiarte a la comercializadora de referencia. Este cambio de comercializadora es gratuito. Cosas tan sencillas como una discriminación horaria o bajarte una potencia, no te lo estás mirando. Realmente son cositas muy sencillas, pero que ninguno de nosotros conoce. ¿no? ¿Tienes una potencia de 4, 6. ¿Qué tienes eléctrico en casa? El horno. El termo. El termo hoy en día, si lo tienes conectado 24 horas, va a gastar lo mismo o más que la nevera. Desde que os vais a dormir hasta que os levantáis, 8 horas que está trabajando. La clave sería: o bien desenchufas cuando no lo necesitas, o bien en la ferretería se puede comprar un temporizador. Sirve bastante. Vale, los electrodomésticos que te voy comentando son los que tienen mayor consumo. El truco es tres electrodomésticos a la vez. Y seguramente que lo vas a poder hacer: o usarlos menos o usarlos en una franja que a ti te convenga. Yo ahora te voy a explicar un producto que tienen las compañías eléctricas en un horario ventajoso, pero ya no serán dos horas únicamente me ha dado los consejos necesarios para, bueno, pues poder pagar un poco menos. Yo la verdad es que desconocía lo que estaba pagando en mi factura y pienso que hay mucha gente que tampoco sabe lo que está pagando. Hay un antes y un después de pasar por el PAE. De todas las personas que pasan cada mes por los puntos a asesoramiento energético, la mayoría reduce sus facturas entre un 40 y un 60% porque derechos energéticos tenemos todos y todas y los desconocemos. ¿Y tú? ¿Sabes lo que estás pagando realmente?